Bueno, aquí tutor. Les presenté las cámaras el, en el video anterior y me preguntaron cómo hacer para grabar, si había una configuración, si había no sé qué, para grabar con la Canon 1200D o cualquier cámara similar. Se pone aquí en video, hay un montón de opciones, ¿no? Vamos a hacerlo veloz. Ponen video y cuando encienden las cámaras, bueno, van a las opciones, menú. Pueden ir tocando y mirando varias cosas, pero bueno, yo lo tengo en modo DIR, por ejemplo, ahí, es la exposición manual, pero la dejan auto hasta que sepan más o menos qué es lo que quieren y el entorno en el cual están. Eh, no se acostumbran al automático, porque si no, yo lo tengo, como digo, en los tres modos que hay de, de sistema F, lo tengo en modo DIR, que te sigue la cara, entonces un poco... Si te moves y eso para que no haya cambios bruscos como pasa con otras cámaras o el teléfono que te está como, como calculando la, la luz. Después el tamaño de video, bueno, según si lo van a subir a Instagram o a lo que sea, YouTube, 1920x1080. Después lo afinan en edición. El sonido, como viene por defecto, está bien. Creo que es suficiente, lo he probado con otras cámaras y comparado y en esta es bastante bueno, sin necesidad de micrófono. Ya si quieren algo profesional, ponen micrófono o cuando lo editan pueden hacer cambios de sonido. O sea, el que sabe editar no necesita nada, graba con una patata. Y todo lo demás, bueno, el, el sistema de video que si están en Europa es PAL y si están en América es NTSC. ¿vale? Eh, el estilo de imagen yo lo tengo fiel, pero según como esté el día se puede hacer un cambio y lo van viendo en pantalla. Es la ventaja de estas cámaras. Eh, lo Van, van viendo cómo, cómo se ve Inclusive pueden hacer algunos cálculos de luz Si está mal iluminada una habitación Por ejemplo, todo esto lo estoy hablando Para interiores, como hice el video anterior ¿Vale? Todo lo que mostré de las cámaras es en interior En exterior varía muchísimo La GoPro es buenísima en exterior Un día soleado La Casio es buenísima eh, O sea, ¿vale? Solo les quería mostrar estas cuatro cositas Lo demás no se toca y ya podían probar y grabar. Dejen la cámara así, que es como yo la tengo. Hagan un video, cualquier cosa me preguntan, ¿vale? Bien cortito y al pie. El grip es buenísimo de esta cámara, el peso que tiene. La verdad que me ha gustado mucho. La voy a probar, voy a ir a exteriores, voy a hacer fotos. Y ya hablamos. Tu drone.